Señores, vamos a, a, a debatir un temita eh, y a las personas pueden llamar a través del 809-725-0505. Ustedes saben que ya ayer fue el último día de, como quien dice, de Navidad, ¿verdad? Porque ayer fue el Día de los Reyes. Sí, sí. Entonces ya se acabó eh, la bebedera, la gastadera. Ay, ay, ay. La comedera. <risa> ¿Cómo queda el dominicano ay, después ay, ay, de la Navidad? Yo tengo una Liz, olla. ¿Y para ti, eh, después del dominicano, cómo queda? Yo tengo una olla durísima. ¿Dura? Dura, dura, dura. No. ¿Tú has mucho ay, en diciembre? El único, que no, el único que está bien aquí, Néstor, que no gastó. Ah, no, ese tipo te hizo más fiesta que. Ay, ay, Eso ay. Fue lleno, mientras todos gastamos, Ajá. Néstor ve así para los bolsillos. ¿Por qué? Ganando? Tú, ¿Por qué tú que entiendes que el dominicano siempre se queda sin ni uno cuando llega allá, cuando termina Navidad? ¿Se desespera o okay? qué? No, porque son días festivos, y hay que celebrar y hay que disfrutar. O y sea, uno comparte de con, con los que lo amigos y ¿Tú estás de acuerdo con que lo gate? Con que lo, el pobre disfruta Es que el pobre siempre va a gastar. En diciembre uno, que el pobre disfruta. Uno no le puede pedir moderación a, a, a, a, a la gente cuando hay muchos días festivos. Cada dos días es un día de fiesta. Es obligatorio gastar porque imagínate. ¿Tú, tú entiendes que es obligado gastar en los gastos se generan solos, Génesis. ¿Cómo que se generan solos? Claro, 24 de diciembre, 31, Porque día daca, primero, si día de reyes. Si tú quieres. No, y porque muchas veces son necesarios, porque dime tú, un día como ayer, ¿cómo tú, cómo tú no gastas? ¿Cómo tú no le regalas a un sobrinito tuyo un, un agrado, bueno, un jueguito? Eh, sí, eso es, es, es, es, pero más gasto. Oye, el día de Reyes, 31 de diciembre, 24. El 24 de diciembre, ¿cómo tú no le ayudas a tu mamá? Sí, pero, pero, pero quedan en olla los dominicanos después de eso. ¿Cómo tú no llevas a ver a tu mamá Fernando Villalona? Ah, ¿Cómo a, tú no lo ayudas? Ahora, fíjate, antes Podía. Pero dime, es que los gastos se generan solo, ay, lo que yo ay, te ay, digo. Ay, ¿eh? Oíte, Néstor, ahora. No, es fuerte. A ti, a ti no te podía. No, porque claro, cuando no se puede, no se puede. Pero tu pero, mamá que te dijo que quería llevar a sos? Fernandito. Se lo gozó, mi madre lo gozó. Blon, ¿cómo queda el dominicano después de ay, esto? Mi, como chocan un gato, un perro, que lo dejan topelado. Así mismo, el dominicano es peligroso en enero y febrero. En... Enemigueza, <risa> mal humor, ya tus separación aburrido, de bienes. Aburrido. aburrido. <risa> enero es para estar aburrido. Los cobradores tienen que andar con chaleco y cacos protectores. <risa> una, no pregunta, cogen eso. una pregunta capciosa, Néstor. ¿Tú cómo quedaste? Ay. Yo quedé bien, tranquilo, <risa> cansado, porque trabajé mucho en diciembre. No, no, bebé, ahora en enero es que nosotros nos vamos a dar... Una a Está que tú enciendes la pampa. Claro, en enero que yo arranco disfrutando los días porque como él tiene trabajo... ¿Pero en, por qué en un pasa negocio, eso, Néstor? ¿Por qué tú...? Porque ¿por qué? el dominicano, el, el único mes que es feliz... Doble sueldo. Que, se, que él puede disfrutar que él puede un, un ron bueno. Dos días disfrutar como rico <risa> es en diciembre. El pobre... Se identifica por... Mira, una cena de un pobre en diciembre es más fuerte que una de que, que una de rico. Sí, pues, el rico el, pobre, el, el rico come dos o tres cositas. El igual. pobre no lo compra entero, los puercos, pero lo compra por libra <risa> dos, dos libras ahora pero pues, lo compra entero. Ah, que no se lo vayan a comer <risa> todito. La mayoría, más del 60% de los dominicanos vendieron el doble sueldo. ¿Vendieron? ¿Cómo así? A los usureros, a los prestamistas. Se ven... No, tú no sabes de eso, Digo, sí, sabes, claro que mijo, sí. ¿cómo, y tú digo, ¿Cómo tú vas a saber eso? Tiene necesidad de eso. Ustedes, no, ustedes no saben de eso, Lee? porque tú siempre te mantuviste en botella. ¿Cómo así? Oye, ¿Cómo así? El doble sueldo, hay algunos usureros que te ofrecen comprarlo meses anteriores y como el pobre siempre está ahorcado, lo que hace es que lo vende. Lo vende, el prestamita le da algo más. Ajá. Uh -huh. Y lo va pagando en pagar ese. Es lo que, es lo que quiero decir. O sea, pero él, él lo paga todo en diciembre. Porque en enero, ¿por qué queda sin ni uno? Si no, da, si él contó el doble sueldo con... Si no, él no, contaba él lo, con el doble él, sueldo. Él, él, lo, él lo gastó en noviembre el doble sueldo. Porque <risa> se lo di en antes. ¿No entiendes? Eso pasa con algunos pobres. Otra cosa. Ok, está bien. Espérate, una, una pregunta. neta. El tipo coge el doble sueldo en noviembre. Ajá, lo okay. cogió. ¿Ya lo gastó? Ya lo gasté. gastó, Llega diciembre, diciembre que ¿cómo, con qué cuarto él va a ir a la, ca a la, a la calle, bebé? O otro, Cogiendo más, otro, otro pretamita. pretamita. Oye, dígale, líder, otro, otro dígale, pretamita. ¿Cómo? Otro pretamita. Otro pretamita. No, porque él se está bebe? haciendo. ¿Cómo? Líder, él está haciendo el loco. <ríe> ¿eh? Otro pretamita, <ríe> más que está al ataque ahí con el teléfono ahí. Pa. Siete mil, el 23. Porque tú sabes, mira, el pobre gasta de pique como de pico. Claro, el pretamita de dio siete mil. Tú vas a estar todo porque un día, Navidad es un día. <risa> Eso lo pago yo. Después le viene ¡pa! 7 mil en comida. Para el 24. El 31 que coge algo más para completar 10.000, mil, lo llama. Complétame los 10. Uh -huh. Para pagártelo. Tú sabes que el 31 un solo día. Sí. ¡Fuah! De parranda. Ya lo pagó. El alfa llegó a las 10 de la mañana y ya a las 4 no había cuarto. <risa> <risa> Para seguir bebiendo. No, pero un pobre no podía ir a esa fiesta del alfa. Bien, déjate de cosas. No, no, porque el pobre lo lleva siempre un viajante que amigo. Ah, bueno. <risa> o va a un grupo. El pobre está en O va a un grupo. O va un grupo. O sea, que van como 11. Ah, pero usted es como más bonito. Ah, okay. <risa> de a grupo sale barata <risa> la fiesta, pero imagínate esa fiesta. ¿Es Para iniciar eran 10, 100 mil pesos, dos mil dólares. Ay, ay, ay. Yo eso eso me, ni lo mencioné. El eso. pobre. Ah. Oye. El pobre en enero, muchachos. Ni que le hayan matado a un familiar. <risa> Anden en la calle aburrido, muchachos. Espérate en esto, pero falta otro gasto. Buenos días, qué buenos días. Reyes. Para ti? El día de Reyes. Reyes. Días de ¿Cómo Reyes? busca los cuartos de el día de Reyes? Mucha prestado también. Pero es que ya tiene varios prestos. No, no importa. Pretos, ahí. Vamos a llamar a Vamos a llamar a el aire para que tú veas. ¡Líder! Dígame, ¿dónde estás? <risa> <risa> ¿Dónde está? ¿Cuánto es? ¿Tú ¿No entiendes? Y José Andrés. Nosotros eh. ya llamamos por un aporte para los juegos. El pobre no se recupera. Digo, no cago nada arriba, pero yo le llego ahorita. El pobre no se recupera de diciembre, por no lo menos como hombres, hasta julio. En octubre. Sí. Pero ahí le está para el que En octubre no, ya. El pobre no. Ya es pobre de carl, Toda la asociación de pobres. No, no, pero... Eh, cuando no, no, un no, no? pobre? San Valentín. En no, no, no, no. no, San Valentín lo que se hace es gastar eso. ¿Cómo que le dicen no, a, a San Valentín no, ahora? No, no, que no, es no. algo mí, mercadológico. Lamentablemente a mí me tocó la fecha de mi, de mi matrimonio y, y San Valentín... Pegado, claro, 14 y 17. Ahí. Igual que mi cumpleaños, que es el 15, mi cumpleaños. O sea, la, o sea, la asociación de pobres que yo pertenezco ah. ya... San Valentín con, con un buen mensaje. Y bueno. Es una fecha comercial, le decimos lo Neto, pobre Neto, a San Neto, Valentín. Ahí pobre. El día, el día, el día no, de okay. Duarte, el día de la Altagracia, esos días. El, el, no, no, pero esos días, son... días no son de gastar, esos días son No, ni que sean negativos. No la gente que va a güey. No, no. no, pero esos días son de irse. Bueno, claro. los, que gratis, gratis, wey, que yo, yo los que van a güey. Los que van gratis, a Iguay en eso. Pero Ya ese, Es un hambre, que ya tú sabes, ya a la capital es un hambre. Pero ese viaje, esos viajes de Día de, de Santos y cosas así, se celebran en los ríos con un poterrón. Claro, eso no tiene... Eso no, eso no manera, genera tanto gasto. Pero ya la Asociación de Pobres, de Pobres Unidos, ya no celebra a San Valentín, las mujeres que se baja el de ahí que ese San Valentín no, o oh, sea, nosotros los pobres no, pero que le, pueden aceptar las mujeres un chocolatico, un, un, Yo puedo hacer una, una florcita. Una comisita, un, perdón, una, una comidita un frito. Un... En la casa, que no, que no se antojan de salir a cenar a la calle. Tú comes chuleta. Ahí. Los pobres comen chuleta, nosotros, en enero. es nosotros. En enero. No, pero chuleta es buenísimo. Pero a mí buenísimo, me encanta la chuleta. Bueno, consiento que tú, tú compras la chuleta. La chuleta. Y comen dos ¿Pero es que, ¿Qué es, es lo que come chuleta. el pobre en enero? El dominicano en, eh, en eh, enero. El moro viene llegando en febrero. <risa> arroz arro blanco, blanco con vallar, huevo vallar. no, arroz blanco con desto ¿con qué arroz blanco? ¿con tomatico? con, con tomatico, huevo. Hoy, con luna tomatico L <risa> <risa> mate con queso y huevo, arroz <risa> Miércoles, ya te suelto salami, las alvejas claro, salami guisado. Claro, que tenemos mucho que no comemos eso, hablador. Que tenemos mucho. Que cuando uno llega eso, empieza a decir que, oye, la mujer me hizo salami guisado. Eso había acá. Digo, no me venga a comer. Mi papá que siempre viene. Que no hay? Que Mi papá que mucho. siempre viene con una nebula. Papi siempre viene con una nebula, que la berenjena es mejor que la carne, que el huevo es mejor que la ah, carne. El jueves, entonces. Él se, una, se sienta una, feliz. Una berenjena azah, que la pone asá y mamá primero. Asá <risa> y después la ligan con desviene. Con dos huevos, es el Golondrones, Viene. Unos molondrones que pasan por ahí, más bueno. Ese señor siempre vende esos molondrones. <risa> sí, el pobre lo justifica lo que el se pi, va a comer. El pimentel. Él no lo hace. Dice, vamos a hacer esto y ya. El pimentel. El primer tigre. El pimentel Los plátanos, señores, el ¿cuándo juntifica. es que van a bajar los plátanos? Que todavía están no caros. No yo, no yo no como plátanos. Estamos esperando ¿Cómo? que bajen los plátanos. No, no, para que no sean tigres. Porque y, el plátano se da aquí en el Cibao. Y quieren ponerlo a, a 200 pesos los plátanos. Como yuca. El sábado. La yuca está muy buena últimamente. Ya se verdad que llegó el fin de semana. Sí, ¿eh? con el sábado, con, con el pollo, un pollito frito. Un pollito frito. Sí, ahí. con arroz blanco. ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh Con eh, eh. habichuela, ¿Y domingo? Y ensalada mita con más bayonesas ¿Y para cerrar el, ahí. el domingo? No, se visita gente. No, el domingo se llega. Se visita gente domingo los domingos. Campo, ¿Qué estás haciendo? Vamos <risa> para el campo. Esa gente no venía <risa> y ahora quieren venir a coger ese jerilito <risa> los domingos. Para pimienter que no hay de nada. ¡Ay, ay, ay! <risa> sabes <risa> <risa> o sea, que también pasa en esto que aparte de la comida eh, el dominicano ya cuando llegas enero eh, se ahorra en otras cosas eh, dice bueno este lapicito aguanta <risa> eh, este es multimina, como de... este es multimina aguanta, esta mochila esta camisa como que es rota está ten... pero no me le tiren nada arriba esos tenis <risa> pómelo ahí <risa> ahí aparte que esa vale esos bultos que tú no estás tirando esos tenis no, sabes que eso tiene que meterle hasta julio. <risa> y y las mujeres eh, se hacen unos peinados que duran 15 días. Ay, y, no, no hable de eso. Eh, Ay, no, no, pero claro. Oye, no hable de eso. Por cierto, te... mi intercambio, yo no lo he anunciado todavía, pero yo tengo un intercambio sí, ya aquí. Sí, sí, sí. Pero usted, pero eh, las mujeres tuvo, sabes que la mujer antes era por un turno, eso estaba lleno el salón, tan vacío en enero. ¿eh? Bueno. No, no, la no. la salomera que no guardó. <risa> no, las mujeres siempre van al salón déjense de cosas en enero en enero van las mujeres de pobre del de claro. salón las mujeres de barrio pobre aunque no, sea es ese no, rollo, no, no, nada más Los pobres no van y ahí ¿Qué? Eso está ahí para los ah, como Oye, los rolos. Ya eso no se usa. <risa> ya eso no se usa? Ya no no tú vives. Eh, eso no, no, no se usa. No, pero pues se usa, eh, eh, vean esto. Claro que lo, se lo, Los rolos. Los Sentarse rolos. en el patio ahí con una toalla. Ahí, no, no, pasar. ya eso no se usa. <risa> déjate de cosas. no se usa. Uh -huh. Ya de que tú vives. ¿En qué Las mujeres que vayan al salón. Y por cierto, yo visito ah, el ah, salón Fusión, mira, mira, que mira, está ubicado en La Libertad, esquina Salcedo. Tú puedes ir. O sea, como tú eres una candidata del pueblo, Ripa es cinco salones, cinco secas. Sí. Ah, pero eso está muy bien, Vamos Mira, a hacer, eh, lo vamos a hacer eh, en la próxima semana. En la próxima semana, atención, mujeres, mujer, atención. Eliz, cinco órdenes de un salón. Lavado y secado. Lavado y secado. Bien. Sí. sí, la candidata del pueblo. <risa> la candidata del pueblo. <risa> tú vives metiéndome engancho a mí. Engancho no. <risa> que tú vas a ganar. <risa> ella le vamos a despedir el programa. Y vamos la a verlo. Va vamos sí, a ver otra hora. Eh, <ríe> que la hora de el líder. La, la hora del líder. No. <ríe> Gracias por de invitarnos a su, a su programa también. <ríe> no, Recuerda que el programa sí. es <ríe> <el programa, Sí, ríe> de <lo que> <ríe> No entra en nada. <ríe> nada. Señores, en mi siempre, caso, está cierto. <ríe> por recordarle, <ríe> pueden <por ríe> suscribirse a nuestro canal de YouTube de Telenor.com.de. Recordarle que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Eh, y a las personas recordarles que pueden acceder a darle la notificación. Cuando usted le da la notificación, los videos le van a llegar de primera mano. Así que todos vamos a dar la notificación para que sus videos en YouTube le lleguen de primera mano, igual que las notificaciones en Facebook. Nuestros programas son, no son en vivo, sino son estrenos. Entonces, la gente cree que es en vivo que estamos. No, no es en vivo que estamos. Es estreno que le ponen los videos es para que la persona pueda llegarle más y las personas la persona apreciar más nuestro trabajo. Gracias a todos que nos han apoyado. Y Néstor Liz, nos vemos mañana. Nos vemos. Nos vemos mañana. Adiós. Vamos a ver la bachata ahí. No, no, no,